Buenas, ¿qué tal? Soy Diego del blog Donetvts.net y estamos aquí ya en Futura, el primer día en el stand intermundial compañía que ya está celebrando sus 25 años de vida así que muchas felicidades a todos los que forman en el equipo de la empresa Hola, somos Bay Robert del blog germen Viajero blog que especializa en road trips y rutas por carretera y queremos felicitar inter a Intermundial por su 25 años y por muchos más años acompañándonos en el mundo de los viajes. ¡Un besito! ¡Felicidades! Soy Chus Castellanos, deportista de bicicleta de montaña. ¡Muchas felicidades a Intermundial por esas bodas de plata de los seguros que tanto nos protegen en nuestros viajes en acción por la montaña! ¡Buenas! Somos de Carranca y queremos felicitar a Intermundial a los 25 años. ¡Felicidades! ¡Hola! Somos de Pintanis que viajamos seguros con Intermundial y queremos felicitaros por vuestro cumpleaños y feliz. Feliz cumpleaños. Vale, feliz cumpleaños. <risa>